Pero hoy día estaba viendo un amigo... ...Orabe oh, se llama, tío, me acuerdo... Eh, ...Vía Latina... No, no es Vía Latina... ...Latina... ...el canal de televisión... ...Vía X... ...Zona Latina... ...Zona Latina... Latina... ...Ya, y era un... un bolón de... No sé, ...Dos por uno... ...Dos videoclips por cantar... Ya. ...una bolacha... Ya, dos videoclips... ...Entonces te presentan a puro... ...a puros locos... del ayer y del hoy... Ya... ...Entonces... ...Ricky Marty... Marti, Vicentico, Alejandro San, Pedro Fernández... Es el puro, puro loco icónico de, de esos años. Yeah. ¿En qué están todos esos locos? Todos sacan un video de su antigua, de su... Antigua, de, su antigua, de antes, el clásico, y un video de ahora. Pues. Y el video de ahora son esta manga de huevones con cabros chicos de 18 años cantando de un trap. Y ni uno es protagonista. El protagonista es el loco del trap. Ah, los está, los está, hit ya. está el loco del trap, Ángel, no sé qué. Elegante. <risa> oh, no los cachai, pero están ahí. No sé, porque está quiero, que la weá, se Y aparece Ricky Marty. Ay, mamita, porque sí, sí. se abre en un coro y en una weá muy decadente. Tratando de meterse, así como un señor de 50 años, tratando de... Entrar a una fiesta de... Tratando de salir una fiesta de veinte como tratando de ser bacán, y buen todos, no se salvó ninguno. Es, es muy mala esa cosa. Ninguno, el... ninguno, es muy... pero es que, es que es muy preocupante, eso voy. Que todos estos locos, en vez de seguir su bolón o sea, Ricky Martin muriendo como Ricky y Marty tirando todavía sus canciones de pop y de amor pero es que No, se vendieron a este Trap y no cabe. La música ya mostró esa weá lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? ¿Mm? Mira, Michael Jackson murió en su bola. Bueno, murió en otra bola, pero. <risa> a ver, pero a ver, a si te Él. Eh, su época solitaria, ¿cachai? Franquier era el primer disco, ya bacán, pasó, sacó varios discos buenos, ya los últimos era él tratando de actualizar su música no sí. enganchaba mucho, el último hacía el, paso, el paso para abajo, no, hacía toda la cuaqui y no, nos pasábamos en cambio Madonna hizo hizo su mierda mala de ochentera Dios, yo escuché igual yo amaba la ochentera ¿La le gustaba a la gente? ¿Hay muchas gente sí, que, hay que le gusta no. eso es. ya, ya, ya pero sonido ochentero música ochentera sentía como la buena de ochentera fue buena y con el ochentero sí. decía la reina del pop sí. y los ochentas son horribles como tal como sabemos y está científicamente comprobado sí. por, por, sí, sí, por, por no, la mayoría científico de <risa> Los 80 eran horribles. Sí. Pero bueno, la, la música de ella, la música de ella no era buena. Tenía, yo le caché como tres, cuatro discos, creo que son los primeros, y tiene como dos canciones buenas. Porque le razón un curanero y fue toda la gran hueá que hizo. Ya. La transición fue pasarse y Jennifer Lopez le pasó la misma hueá porque Jennifer Lopez comenzó, partió con un disco cantado, romántico, puras canciones. Sí, como más ranchera. Una hueá así muy fome. ¿Cachai? y después la loca empezó a meterse al, sí. al pop electrónico mundial que se escuchaba que claro. es como el trap de ahora claro, claro. la loca cachó que se era la bola y se metió nomás y la Jennifer Lopez hizo la misma porque claro. de hecho anduvo con un loco del rap claro. si tú escucháis los primeros discos de Jennifer Lopez a lo último que terminó su carrera eh, bueno, otra bola pero eh, supieron evolucionar sí pues, cachai, pero, pero Madonna tiene, tiene trampa también, porque Madonna ha salido a evolucionar, evolucionar, pero últimamente, bueno, que tú tratado de meterse al reggaetón y al trap, hizo uno con este bueno, El latino más famoso del, del reggaetón. No Bad Bunny, el otro. Balby, o J, J Balvin, J Balvin. Yeah. Maluma, con Maluma. Ah, Hizo, yeah. hizo una canción con Maluma, ah, yeah. Madonna, Maluma, y te invito a escucharla y te invito a vomitar también al lado del <ríe> de verdad, es que no juntan y pegan, es horrible, es un experimento muy malo, muy malo es como juntar chocolate, menta y claro ah, pero y fue un caso, un caso malo, el La Loca, yo el, o sea, el último hay... disco de La Loca, yo creo que debe haber hace como 5 o 6 años La Loca ya salió de la web sí no, La Loca ya puede hacer lo que quiera o sea, que sí. quiere, si quiere no puede hacer más y disco se metió, y seguir haciendo bacán y, y, se y se metió mal no. <risa> este por ejemplo lo que tuve, si sí, claro, se metió mal La Loca pero yo siento que la música está capaz, plaza güey. Entonces, eh, el loco y yo, yo lo que he visto es esa weá. Tenéis no. que, sí, que tener un. vota el, el público de a weá. A mí, a mí me, me pasa mi humildad. <risa> bueno, kilo. Hay locos que vos, me, yo me paso en la sal y me, me dicen no me perdonan nada ah, bueno. te gusta la weas así como eh. yo lo que he hecho, hay cosas que definitivamente yo las salto pero es que, la, es que la comida es algo muy mañoso todo, ¿no? sí pero Ay, también vincha. se debe como una wea que no la creí yo pero también se ve lo que te comentas que es como si tú te sentís ya como que querías evolucionar y cambiar no. la cosa por otro lado tenés que sacrificar un poco porque si no, vas a estar toda la vida haciendo la misma wea. pero es o sea, que siente sí que no le molesta eso no, pero mira, <risa> <no>. <risa> gente que como que le, le, le gusta si, sí, pero es que también después claro, puede estar mucho rato pero te va a llegar un minuto que la van a olvidar vaya a no. quedar así como, como el loco del, del coñac con el sanio claro. ya bueno, van a que pero, pero hay, se claro, loco. hay, locos, hay locos que eh, se conocen como los what hit Wanderers. Wanderers. Wanderers. Wanderers. Que, que lanzaron solo un Watt? Un, es que igual es, es medio maravilloso, yo, a mí me, hubiera, me gustaría ser un poco más eso que un loco famoso con muchos discos. Porque tendría una canción, después podría tener, se olvidaría, tendría unos momentos de fama, donde podría hacer lo que quiera, Tendría mucha plata, y después la gente se olvidaría eventualmente de mí y podría hacer mi vida normal con un montón de plata y muchos proyectos de hacer Que no tengan que ver con estar ahí con la música, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, me parece hasta más maravillosa esa vida que el algún rockero rockero rockero rockero hasta que se murió ese no me parece tan maravilloso Ese <risa> ¿No yo me más loco tampoco yo loco claro ese me... es por eso ese es por ahí el vol ¿Este? oye oh, no sé yo siento what he wonder <risa> oh, es este, yo siento que sí. Yo yo... lo veis como un fracaso como un guan que no pudo ser no, yo, yo preguntarle al loco si hubiera querido ser famoso el loco lo hubiera dado todo Además. sí porque yo por ejemplo veo que por ejemplo weekend hay una hay una serie weekend, que... sí. ya, esa canción no sé si la pronuncie bien el loco tiene otra más que más o menos buena y el loco se produce produce bastante. cantante que cantan así pero no, lo... no en grupo sino el loco del karaoke que canta ah, Sí, que son... Locos son así ¿no? que yeah. le ponen pasión a la Es como que están en viña todo el rato. Ya, yeah, pero es que, es que yeah. no le ponen más pasión. Sí, sí. Claro. Ya, yeah, ese, es que, ese es el rollo. Y que el loco, yo creo que. Yo creo que ese loco le gustaría ser famoso, pero yo, piden una weá que no saben que están bien claro, claro. Sí, porque. Yo creo que. Eh, porque perder, perder el anonimato. No, es que, es que era, mira, yo creo que a todos los locos que aguantamos la pandemia nos pasó, tuvimos como nuestro minuto de fama, sí, sí. tuvimos, sí. No, nos llevamos a la punta, a la punta, a la punta que tú no podéis manejar, era una cosa sumamente extrema, estoy hablando de cuando el que vendía el chocolito bueno hasta la, ¿Y? porque fue como, nos agarró justo toda una blada y después empezó a decar. Deben estar mucho bueno llorando, ahora <ríe> fue un pero los locos, sí, pues, yo creo que es por eso que yo creo que caen en la coca o los locos. Si tienen una hueá así como en la droga, los locos se meten así. Terminan alcohólicos porque no saben manejar esa hueá, pues, porque es demasiado. Ah, pero la, El, ah sí, la presión. Yo, sí, bueno, pues, la presión, loco. Ah. Yo, creo, yo creo que esa hueá es lo que se come en los locos. Claro, ahí depende. Yo no sé si habéis visto entrevistas o. o se muchos mucho así porque claro. no pueden aguantar, loco. No sé si habéis visto entrevistas o, o, o, por lo menos, así fuera de cámara de, de Will Smith. Ya es un no. Gudón, muy relajado. Es como un guan que se le nota que le encanta ser famoso. Ah, ya. ya. Él no lo considera un estrés. O se sale a comprar ya. pan y que, lo, que la gente se rodee con él, bueno. Sí, pero es que él chai? vive la fama, de, él vive, Porque él... Él, él, de alguna manera tiene los mecanismos. Yo, yo personalmente. Ya, ya, por a veces motivo, si por, por lo que sea, yo fuera famoso, igual me daría la porque tú irías a comprar pan y un me. me, me... A mí no me, no me gustaría, no me gustaría ser famoso. ¿Quién, quién, quién por eso se esconde en la hueá. Por eso, por eso la, siempre la cueva no, de no me gusta parece. hacer este segundo plano <ríe> tan ventajoso. Sí, no, pero es que es verdad, es como la lotería o el sueldo por 20 años. Yo cojo mil veces el sueldo por 20 años. ¿no? Porque la lotería significa ganar mucho dinero, exponerme significa que vendan familiares de no sé dónde, pedirme plata, amigos, romper con las relaciones, ¿cachai? Es un cambio de vida muy violento muy sí, grande, sí, sí, y muy grande y no se creo, aguanta. Si yo creo no que por 20 años sería maravilloso. Yo, el, yo preferiría eso. El estirón, sí, la, yo creo que la presión es demasiado... Es demasiado grande. La demasión es demasiado fuerte.